La siguiente mesa se llama la Gran Regresión, la Vuelta del Nacionalismo, y lo que queremos discutir aquí es por qué los Estados-Nación no son capaces ya, si alguna vez lo fueron, de desafiar o de afrontar los mayores desafíos de nuestro tiempo, como la migración, los flujos financieros, la crisis medioambiental. Si este espacio ya no funciona, que es lo siguiente? Vamos a tener a Nicolo Milanese con nosotros, que es cofundador de las Alternativas Europeas, también filósofo y poeta. Tendremos a Marina Garcés, que es una filósofa también y profesora de la Universidad de Zaragoza, Santiago Albarrico, que es escritor y filósofo de Madrid. Arjun Apaduray no va a poder estar con nosotras, por desgracia pide so, sus please, eh, Nicoló, disculpas así eh, que por Santiago favor Nicolo Santiago y Marina venida a la gracias, mesa Marta. gracias Marta Marina y Santiago Marina, por, uh, y Santiago, por, por favor venid chairs, y sumaros so exactly para que tengamos bueno voy a quitar una de las that that sillas para those? que tengamos exactamente tres sillas y no tengamos la sensación de que hay un fantasma entre nosotros please. por favor Vamos a ver, eh, hay que elegir rosa o negro, quizá no es muy política la división, tal y como ha mencionado Marta, vamos a hablar de eh, una cuestión de más allá del Estado-Nación, que es una cuestión también central, de todo el Festival de Trans Europa. La última edición en 2015 fue en Belgrado, 2015, el año justamente de lo que injustamente se llama la crisis migración, por supuesto no una crisis de la migración, sino de la capacidad europea de acogida. Pero nuestro festival en Belgrado en octubre de 2015 fue muy pertinente, bastante, bueno, por azar un poco, había... Miles y miles de refugiados en las calles de Belgrado, dos años después estamos aquí en Madrid y de alguna manera también por azar nos encontramos en medio de los debates sobre el futuro del Estado nación, cuántos Estados nación existen, etcétera que eh, vamos a ver, hay que tener cuidado de cuál será nuestra siguiente ciudad. ¿Quién sabe qué situación eh, estará junto con este festival en la ciudad en la que se celebre? Tal y como se ha mencionado, esta mesa aquí es en colaboración con el libro La Gran Regresión, donde Marina y Santiago eh, tienen sus aportaciones. Un debate transnacional entre intelectuales, activistas, artistas sobre nuestra época y cómo entenderla. En la introducción, escrita por el editor Hansel Bukerson, menciona bastante pronto... El estatus de Estados Nación fracasados, dice, hay muchos lugares en el mapa del mundo donde puedes escribir, aquí habrá dragones, cosas que se van a multiplicar. Y me parece que la dificultad que tenemos para entender nuestra época es que están pasando a la vez tres cosas diferentes que es un poco el tema del libro. Por un lado hay una vuelta de la historia, por otro lado la historia que ha vuelto Parece ser un retorno de algunas características de la repetición y la tercera que lo hace tan complicado todo es que los actores en el escenario mundial, que lo pensamos como los actores de la historia mundial, es decir, los estados están en crisis y están desapareciendo. No sabemos cómo entender este retorno, esta repetición de la historia, porque ya no sabemos cuál ¿Cuáles son sus actores en esta especie de repetición de una obra? Eh, menciono todo esto porque, bueno, ahora hay una región de España que no sé cómo describir, es una región de España, es una república independiente, sin tomar ninguna posición política y una ambigüedad, una ambigüedad objetiva justo en estos momentos donde si quisiéramos dibujar un mapa no sabríamos qué introducir y si lo hiciéramos estaríamos tomando posición en una disputa política. Así que bueno, estas son mis reflexiones iniciales. ...que quiero plantear a Marina y Santiago... ...pero bueno, quiero introducirles en el debate... ...a partir de sus aportaciones al libro... ...las podéis encontrar en la página web... ...están además en diferentes lenguas... ...Marina habla de la condición poshumana... ...y un poco de la muerte del futuro... ...el hecho de que tenemos tanta dificultad... ...para proyectar el futuro... Y una de tus conclusiones, Marina, es que, te estoy citando más que máquinas temporales porque te refieres a eh, regreso al futuro, lo que necesitamos hoy es tomar posición en el mundo por el tiempo. Entonces, empezando de esta observación, quizá puedes darnos alguna interpretación sobre la temporalidad en estos días aquí en España y más en general. Sí, muchas, muchas gracias. Um, muchas gracias Thanks también a por, la, por la invitación, por abrir este, for... no, este, este espacio de debate tan necesario a situar la pregunta por el Estado-Nación en el marco de, de una pregunta por una Europa que parece que ya no podemos ni siquiera pensar de otra manera que como, ¿no? que como es en este momento. También gracias a los que estáis uh, aquí a las cuatro de la tarde de un sábado en un Madrid donde no se acaba nunca el verano. Y, y espero que de la conversación que podamos ¿no? tener con, con Santi, que hacía tiempo que... Que, que, ...que nos íbamos cruzando pero no encontrando uh, personalmente... ...pues podamos realmente uh, brindar alguna cosa a pensar. Hace ya rato que estábamos ahí en un rincón en plena discusión... ...sobre qué está pasando, qué no está pasando... ...tanto en, pues en, el, en lo que son estos días ¿no? de cambios uh, supuestamente históricos... ...no sé cómo hay que llamarlos tan importantes... Y cómo recibirlos, ¿no? no tanto como analizarlos e interpretarlos en plan ¿no? intelectuales que analizan lo que pasan, sino cómo recibirlos en tanto que uh, personas implicadas, involucradas en nuestros espacios de vida, de vida en común. Para, para ir a la, a la cuestión, no sé si hay mucha gente buscando la traducción, ¿eh? porque veo mucho movimiento. Quizá mientras se acaban de de recoger las, las traducciones simultáneas. Quería también de algún modo agradecer la paciencia de los muchos públicos que van a escuchar a, a intelectuales que no aparecen. No es una cosa que está pasando mucho últimamente. Hace uh, dos semanas estuve aquí en Matadero también. Uh, se anunciaba un diálogo entre, bueno, entre varias gente, entre ellas yo, y a Chilmen B, y tampoco apareció. ¿no? Y, aquí, y esto es, digamos, es una situación bastante reiterada, que creo que a los que nos importa realmente organizar espacios y participar de espacios donde compartir la palabra, el pensamiento y, la, ¿no? y el compromiso con eso, nos tendríamos que plantear ¿no? y tendríamos que compartir un poco de qué manera y cómo y con quién encontrarnos, de manera que no estemos siempre en esa especie de esperando a la estrella de rock. Que, que, no, que nos deja, entonces, o valoramos que quienes tenemos cosas que decirnos, pues ya estamos bien juntos y, con, y, entre, y entre quienes estamos dispuestos a estar, ¿no? Y creo que también está bien valorar estas cosas y plantearnoslas entre entre unas y, y otros. Ahora sí, yendo a, a, tu, a tu cuestión, la, mi participación en el... En el libro El gran retroceso o la gran regresión um, se titula Condición póstuma, póstuma en el sentido digamos, de lo póstumo, ¿no? de aquello que viene después de un final que tiene que ver con la vida. No Diles, A lo mejor no es la muerte en un sentido biológico, pero sí como algo que viene después de la vida, de la vida vivible, de la vida biográfica, de la vida que podemos nombrar nombrar vida y me preguntaba en términos históricos y políticos qué significa a, que a lo mejor estemos viviendo algo así como una condición póstuma, es decir, un tiempo que vendría después del después y después del después no quiere decir que no haya un hoy o un mañana, sino después de cuando vivíamos en función de un después, ¿no? que es un poco el tiempo histórico de la modernidad. ¿no? que se conjuga en futuro y se, y se conjuga en futuro en términos de promesa o de escritura de algo mejor, ¿no? de escritura histórica, vivida, etc., en función de algo mejor. La posmodernidad, de algún modo, fue la impugnación de ese relato, pero una impugnación que parecía abrir otros modos de vivir eh, digamos temporalidades múltiples, hetero, ¿no? heterocronías que se liberaban de algún modo, de ese imperio, también del sentido único de la historia, ¿no? un sentido, además, escrito y dictado por la concepción eurocéntrica, colonial de la historia. Y, por lo tanto, hubo un periodo muy ambiguo, porque, por un lado, era, digamos, abría ¿no? a una multiplicidad los sentidos de la emancipación, temporalidades múltiples, ¿no? heterocronías, etcétera, pero era también el momento de la consolidación del presente eterno de la globalización. ¿no? Ese fin de la historia, dicho por el propio, ¿no? el propio capitalismo y como enunciación de la, ¿no? de, la, de la victoria de una de las modernidades posibles y sus uh, promesas de vida convertidas ya en estación de llegada para todos en el, en el mundo, aunque cada uno estuviera en su, en su vagón de cola. Qué creo que ha pasado ahora, que se ha vuelto a, de algún modo, a, a, a imponer un sentido único del tiempo, único no porque lo vivamos todos en igualdad de condiciones, que es más bien es todo lo contrario, sino porque se proyecta hacia un único, a, a, en una única dirección, que ya no es la del futuro promesa, sino la del futuro amenaza o incluso más el futuro catástrofe, ¿no? la catástrofe como ¿no? ese sentido último que mmm, condiciona cualquier acción mmm, política, cualquier acción, ¿no? cualquier uh, acontecimiento vivido en presente, ya sea para evitarla, ya sea para rendirse a ella. Es decir, la catástrofe esté ahí, el sentido único no de unas temporalidades, digamos, de, de lo que yo, yo llamo el dogma apocalíptico, guía el sentido. Y entonces, bueno, que guía el sentido no quiere decir que todos nos relacionemos igual con ese sentido. ¿no? Hay desde pues, nueva política que se presenta como ¿no? en términos de emergencia, de rescate, de reacción… Y hay entregas también digamos, de tipo uh, defensa de pequeños privilegios, ¿no? salvar lo que se pueda, ya sea en términos individuales como colectivos, es decir, diversas formas de proteccionismo respecto a esa catástrofe, distintas formas de, de pesimismo y también distintas formas de reacción a ese estado del mundo uh, al que yo proponía en este libro llamar Condición Póstuma. Dicho esto, todo esto muy rápido, tú me preguntas, y en ese marco, que es un poco el que yo dibujo en el texto, ¿cómo situar o cómo podríamos interpretar lo que está pasando estos días? Que es, digamos, como un, un momento de un punto de inflexión de una larga historia, porque hace muchos años que dura, en el tiempo más inmediato, por lo menos siete años de, ¿no? de, de, de, de acontecimientos muy intensos que han llevado a este punto de inflexión que ha supuesto, pues, Uh, el 1 de octubre, la celebración de un referéndum prohibido, uh, ilegalizado, et, etcétera pero igualmente realizado por parte uh, de la gente, sus consecuencias, tanto represivas como ¿no? de reacción del Estado, como sus consecuencias más inmediatas en la tarde de ayer de proclamación de una supuesta república catalana que empezaría, de algún modo, a, a, a intentar... Existir, porque es obvio que hoy, como tal, no existe, pero que pone, de algún modo, un nombre a algo que, que, eso supone que se supone que se propone existir. Ahora me preguntaban amigos de por aquí, ¿no? Bueno, y esto, digo, bueno, por, por lo menos vamos a disfrutar de unos días de, ¿no? de república sin Estado, que eso para algunos de nosotros que venimos de sensibilidades, digamos, más de tipo más libertario, de tipo más antiestatalista, pues ya es, ya es, un, ya es un gozo aunque sea un gozo delirante, pero digamos, sí, pues, digamos, tiene ¿no? una, una especie de, de, de, bueno, de, de política poética que hasta, hasta aquí da mucho para, para ponerse a pensar y a, y a vivir. Más, más en concreto, ¿no? ah, y situándonos de nuevo en la pregunta por la temporalidad, y una de las cosas que cuestionaba del libro o de la propuesta tal como se planteaba del libro, era digamos, entregarnos a esta idea de, digamos, del retorno de lo lineal, porque si hablamos de retroceso es como si siguiéramos contando con el progreso, como aquello a, desde lo cual a explicar lo que pasa ¿no? o valorar los acontecimientos. Entonces, podríamos decir que ahora ¿no? toda esta nueva presencia del, ¿no? de, de la política en términos de Estado-nación, Estado-nación que se impone en el caso que estamos el español, Estado-nación que desean hacer el catalán sería algo así como una involución en términos de, ¿no? de categorías políticas y de imaginarios políticos respecto a lo que hubiera podido ser o sería una política entendida en términos transnacionales de movimientos globales de, ¿no? de de, de redes políticas construidas desde abajo, etc. Pero claro, valorarlo solo así, es decir, vamos adelante cuando hacemos transnacionalismo y vamos hacia atrás cuando hacemos nacionalismo, a mí me plantea un problema, digamos, de lectura. Una, porque es aceptar de nuevo una concepción muy lineal de la, de la historia y dos, porque me plantea una duda que es la que quisiera compartir muy brevemente y que nos puede dar pie a discutir. Yo soy de una generación, y de una, una generación no solo por edad, sino por, por etapa de politización, de, ¿no? de, de tanto en lo intelectual como en lo político, y tanto en mi participación en los movimientos sociales como en mis lecturas y escrituras, digamos, en las que de algún modo todos partíamos de la premisa, aunque no fuera dicha, de que el Estado-Nación ya no... Ya no, ¿no? ya no, no, era, no, no era funcional a los problemas de nuestro tiempo, que era una, una pieza residual que obviamente seguía existiendo, pero una pieza residual de otras geografías políticas, ya fueran las del neoliberalismo global y afuera la de los movimientos globales. Pero no cuestionábamos esa premisa. El Estado-Nación ya no, no, ya no sirve, ya no tal. En todo caso, ¿qué hacemos con él cuando intenta manifestarse demasiado? Bueno, yo creo, no solo por el caso español-catalán, sino por muchas uh, otras situaciones uh, de la Europa actual, ¿no? de lo que ha llegado a ser Europa políticamente hablando hoy, ¿no? pensemos en Grecia, pensemos en lo que es la Unión Europea hoy, como club de estados ¿no? que defiende una, una moneda única, pero que funciona como club de estados proteccionista, de su moneda y de sus fronteras, y en el caso ahora pues de un estado español que um, para seguir siendo el Estado que es, necesita imponerse, creando su ¿no? desde sí mismo condiciones de excepcionalidad. Claro, ahí la pregunta que me surge es, quizá nos acostumbramos demasiado rápido a pensar que el Estado-Nación ya no cumplía ninguna función más que formal y residual. Quizá nos olvidamos de cosas fundamentales que tienen que ver con lo que básicamente y en último término es el Estado-Nación, ¿no? que es la cuestión de la soberanía y la cuestión de la integridad territorial. Son cuestiones con las que, de algún modo, haciendo una broma filosófica, ¿no? nos desterritorializamos tanto que nos olvidamos que la integridad territorial seguía existiendo ¿no? y que cuando se pone en cuestión el, el Estado aparece ¿no? y aparece aparece defendiéndola con todas las herramientas que, que componen un Estado, que es básicamente pues eso, poder decretar la excepcionalidad, la ley, y todo lo que se deriva de ella, monopolio de la fuerza, monopolio de la decisión. Todas estas son, son categorías de lo político que desde los movimientos globales, transnacionales, más enfocados a desarrollar formas de vida que no formas de, so ¿no? Formas de sober. no habíamos realmente ensayado, no No han sido nuestros lenguajes, no han sido nuestros focos de referencia. Hablo realmente desde unos nosotros que no todos, ¿eh? desde los que yo por lo menos eh, ¿no? he escrito sobre un mundo común, me, ¿no? mis, mis nuestros compromisos de mucha gente no pasaba por ahí. Entonces, mi pregunta es ¿eh? más que un regreso al retroceso histórico a formas del pasado, no es un retorno en el sentido más psicoanalítico de la palabra. Es decir, no nos está volviendo y nos está saltando dolorosamente a la cara a el Estado-nación como aquello negado, en el sentido de olvidado, ¿no? rechazado, de, tanto de la europa transnacional como de la globalización uh, transnacional creo que hay algo de eso ¿no? de, de, de, de retorno de lo negado que nos y siempre todo retorno de lo negado vuelve en forma violenta ¿no? en forma y entonces yo, yo, yo creo que tendríamos que estar un poco ahí ¿no? y entonces también deshacer un poco o, o, o hacer mmm, Crítica interesante de nuestros propios discursos, no para entregarnos a los, digamos, al estatalismo, o sea el tipo que sea, sino para ver qué es a lo mejor lo que no habíamos visto de todo lo que se ha estado haciendo también y desde dónde se ha estado haciendo en estos 20 años últimos. ¿no? Digamos, es un poco mi, mi inquietud y que solo la puedo compartir como, como inquietud y como pregunta abierta para, para poder pensar lo que está pasando hoy sin simplemente caer. o ¿Qué desastre vamos hacia atrás? No sé, es que quizá. Es que quizás no habíamos visto sobre, ¿no? sobre lo que pisábamos ¿no? y, y por dónde nos movíamos. No sé, ¿cómo lo ves tú, Santi? O si le paso yo la palabra o le quieres tú devolver. Maybe, maybe I think... Quizá bueno, para introducir a Santiago… Y, y luego le permito que, que responda, pero bueno, me gustaría plantear esta cuestión en, en, en tu contribución al, al libro. Mencionas, que imagino que se escribió en 2016, principios de 2017, señalas a España como una excepción en una Europa, en un mundo, donde hay fuerzas nacionalistas de izquierdas, de derechas, perdón, racismo, intentos de excluir al otro, señalas al movimiento del 15M, la solidaridad con los refugiados, la apertura a la homosexualidad y otros fenómenos para señalar una excepción española. A partir de los acontecimientos de los últimos días seguirías describiendo España como un espacio excepcional, ¿O se ha sumado al curso de la historia en otros lugares? ¿Están creando algo nuevo? ¿Qué bueno, es lo que ves? Nada, buenas tardes y gracias por la invitación. Es además un placer adicional el estar aquí con, con, con Marina, con la que esperaba estar más en desacuerdo, pero para abordar la cuestión que me... ...que me plantea Nicolo, no tengo más remedio que, que tomar las últimas reflexiones de Marina... ...que me parecen más que pertinentes, que coinciden en gran medida con, con lo que yo pienso. Es decir, esto, esto habla del retorno y lo que retorna no es tanto el pasado, la historia... ...sino que retorna el cuerpo, retornan las cortas distancias, retornan los territorios... ...cosas que en realidad... Eh, retornan psicoanalíticamente porque habían estado siempre ahí. Eh, la cuestión del Estado-Nación siempre plantea la necesidad de abordarlo desde, desde dos frentes desde el Estado y desde la nación, ¿eh? porque sabemos que es un tándem muchas veces conflictivos porque hay ahora mismo en, una, en, una, en un mundo de geopolítica muy, varab, de, de muy variable de una geopolítica del desastre con alianzas muy volátiles en las que como siempre ha ocurrido desde que hace muy poco tiempo nacieron los, las naciones-estados hay naci estados-nación más soberanos que, que otros, eh, pues lo que sí que vemos es que nos encontramos muy claramente con un desajuste, en muchos casos eh, trágico y violento, entre la dimensión Estado y la dimensión eh, nación. Podemos pensar, por ejemplo, en lo que está ocurriendo en Siria, donde había un Estado autoritario, dictatorial, eh, eh, de entre cuyos escombros surge una nación compleja, una nación tan compleja que, probablemente, probablemente los únicos que tienen hay una propuesta al menos sensata o realizable para recomponer el tejido social y la convivencia pues son los, los kurdos con su proyecto de, de confederalismo democrático y municipalismo eh, libertario pero claro, hay otros sitios, yo vivo en Túnez he vivido muy de cerca el derrocamiento revolucionario del dictador Benalí, y ahí sin embargo con una nación nada compleja muy homogénea en todos los sentidos enfrentada a un estado muy autoritario que solo haya tenido un momento, digamos, nacional, fundacional en la independencia, lo que surge en el año 2011 es precisamente la nación moderna, que no hay que olvidar, que en su momento tuvo una dimensión muy liberadora, muy emancipatoria. Es decir, en España los seguidores del absolutismo, del rey absoluto, gritaban muera la nación, porque la nación era precisamente la reunión de la comunidad de un pueblo frente a un concepto patrimonialista del, del Estado y del territorio. ¿Eh? Y los que, los que apoyaban esa concepción patrimonialista, gritaban muera la nación, que era un término que venía de la revolución francesa, como el de patria, términos que luego fueron apropiados y resignificados desde proyectos todo lo contrario que liberadores. Pero si pensamos en el Estado español, que es de lo que me preguntaba Nicolo, pues habría que decir que, que España nunca ha sido una nación, España siempre ha sido un Estado y la dimensión Estado... Ha impedido siempre eh, construir una, una, una nación, hasta el punto de que todo lo que hay de Estado en un Estado eh, recientemente democratizado y solo de manera incompleta, parece que consiste básicamente, como se demuestra estos días en Cataluña, en negar o impedir o reprimir la complejidad de la nación, eso que se llama ahora plurinacional, en sus distintas, en sus distintas expresiones. Entonces, eh, España como Estado ha sido una acumulación de memoria represiva de la complejidad de la, de la nación que ha tenido siempre efectos particularmente eh, trágicos. Si pensamos en el siglo XIX español, que es el siglo en efecto en el que se intenta y se fracasa fundar una nación eh, española y mm, Acordamos que el siglo XIX en España llega hasta 1975, nos encontramos con que una y otra vez lo que impide la democratización del Estado es la resistencia desde el Estado a abordar la complejidad de la nación. Y llego ya a la cuestión de si España es o no es una excepción, si lo era, lo sigue siendo ha dejado de serlo. Yo en mi contribución a la, al gran retroceso, a la gran regresión, hablaba un poco de todos estos procesos que, en muchos lugares del mundo vivimos con enorme emoción y aquí Marina y yo lo, lo vivimos yo en Túnez primero, luego en, en Madrid, en Barcelona ¿eh? una, algo así como una revolución democrática, una respuesta a la globalización que de algún modo era, era global también, era horizontal al contrario que la globalización eh, capitalista, pero era también de alguna manera global y lo que hemos visto en los últimos años, en algunos lugares de manera muy trágica, es un proceso inverso, de desdemocratización. Y si pensamos en ese proceso de desdemocratización, lo que vemos es que es un proceso de desdemocratización que se presenta en muchos casos ¿eh? como resistencia frente a la globalización. ¿Qué hemos visto? Si pensamos... Mmm, eh, Chiapas se revela en 1994, si no me equivoco. no. Las, los, los movimientos eh, de Sitel ante altermundialistas, alter, eh, alternativos, son de 1999. Pues en estos 20 años, apenas 20 años, vemos que de alguna manera lo que ha ocurrido es que, se ha nacionalizado la resistencia a la globalización y tan expresión de esa nacionalización es la victoria de Trump en Estados Unidos como lo es el, el Frente Nacional en Francia o todos los otros partidos destropopulistas, claramente de derechas, pero muy conservadores, nada revolucionarios, y ahora diré algo acerca de esto, que están creciendo muy deprisa, en, en Europa. Frente a ese crecimiento que empezó también hace bastante tiempo, digo, son 20 años de, de volteo de la situación, de inversión de la situación, eh, en España ocurre un acontecimiento para mí que procede de una tradición no libertaria, más clásica, más marxista, de la izquierda marxista, que fue una auténtica, una auténtica sorpresa. Porque fue un movimiento absolutamente espontáneo que impugnaba desde abajo y con un apoyo social enorme, eh, no siempre activo, muchas veces eh, solo eh, pasivo, pero con un apoyo social que en esos momentos se evaluaba en torno al 80% de la población española, que impugna todo, todo un régimen de Estado, que es lo que llamamos el régimen del 78. Y lo hace... Insisto, no en nombre de, de, la, de la lucha de clases ni de, de la, los valores o los análisis que han caracterizado a la, a la izquierda clásica. No les importa en absoluto de dónde, de dónde venimos en el caso del, del Estado-Nación Española. Lo único que observa y registra ese movimiento y lo expresa en eslóganes que se han hecho eh, famosos en todo el mundo, lo que registra ese movimiento es que lo llaman democracia y no lo es o no nos representan. Una impugnación, por tanto, de toda la institucionalidad que abarca tanto a los partidos de la derecha ...como a los partidos que se dicen de izquierdas, lo que incluye desde luego al PSOE... ...pero también a Izquierda Unida y también, digamos, a la izquierda radical marginal. En ese momento parece que de alguna manera todas las tesis de los movimientos sociales se confirman. Y se confirman, yo creo que esa es la, un poco la ilusión también de los movimientos sociales... ...porque de ese movimiento, que además tiene como réplicas sísmicas en otros lugares del, del mundo, está ausente el discurso, el relato tradicional, tradicional de la izquierda. Si está ausente el relato tradicional de la izquierda, es que somos nosotros los movimientos sociales, los más horizontales, los más libertarios, los que vamos ganando. Pero yo creo que la excepción española que en esos momentos se revela tiene más que ver con algo en realidad negativo, con algo negativo que al mismo tiempo brinda una oportunidad eh, sin precedentes, desde luego, en la historia, en la historia de España como Estado-nación y en ese momento también en la historia de Europa. Y esa ventaja se llama amnesia, se llama falta de memoria. ¿eh? Una combinación de 40 años de dictadura franquista que borra la memoria de la libertad, recordando un pasaje de la Mukaddima, la introducción a la historia universal de Ibn Khaldun, unido a 40 años de eh, democracia con integración en la Unión Europea, el acceso a mercancías baratas, el consumismo acelerado y la hegemonía de eso que Pasolini en los años 70 llamaba hedonismo de masas, ...hacen que lleguemos al 15M sin memoria. Y es bueno cuando la memoria que caracteriza a, al, al Estado español, a ese Estado sin nación... ...que ha sido España es una memoria de represión, de negación del otro, de exclusión, etcétera. Y yo creo que esa falta de memoria la que hace que España, que durante siglos ha sido el país más católico del mundo... ...que se fundó expulsando moriscos, hebreos, conquistando América... ...de pronto, en muy pocos años, se convierta en la vanguardia, al menos, antropológico, cultural cultural de Europa. Eh, sigue siendo una excepción. Yo creo que lo que ocurre después del 15M hay que estudiarlo ya sobre el terreno y es que eh, de alguna manera se bifurca o se trifurca mmm, mmm, en, muchas, en muchas ramas el 15M. Adopta distintas formas en distintos sitios. Y en Cataluña... Eh, Adopta, o no, no digo que adopte, porque eso sería ya convertirlo en otra cosa, eh, digamos que se, se inmiscuye o, se, o, se, o, o penetra o, o filtra o, o empapa eh, un, un, un movimiento de resistencia desde la nación frente al Estado, que es el que de alguna manera desembocó ayer en la, en la declaración de, de una república catalana, que, como ha, ha explicado bien Marina, no es ahora mismo una república catalana, es más bien un virreinato eh, español. Eh, eh, como resultado, precisamente, de eso que ha hecho muy bien recordar Marina, es que nos olvidamos de que el Estado-Nación no es un residuo. En España, de pronto, el Estado es eh, un Estado que trata de apropiarse una, una nación en exclusión de todas las, las otras y nos encontramos en consecuencia en un, en un momento en el que dos procesos al menos, un proceso que surge del 15M que desemboca en la experiencia de Podemos, que como sabéis consigue muy buenos resultados electorales en distintas elecciones, pero sin lograr una mayoría, mayoría. y por otro lado, un proceso que se confunde con un movimiento independentista, de alguna manera, eh, y esa es mi opinión, se anulan recíprocamente. Yo creo que estamos en un momento en el que esos dos procesos se están anulando recíprocamente y a mí como ciudadano español eh, no me apetece volver a esa visión de una izquierda clásica, tradicional, a la que no cabía otro margen de intervención que, por un lado, la denuncia y, por otro lado, la solidaridad con causas justas en el extranjero, ya fuera Cuba o Venezuela o Palestina o el País Vasco o Cataluña. Yo creo que es eh, importantísimo que no olvidemos que, desde el mismo momento en que eh, el 15M es cruzado por dos nacionalismos, ¿Eh? que no son en absoluto equivalentes, pero por dos nacionalismos eh, lo que determina es una anulación recíproca de dos procesos de liberación con la rememorización de la peor España. Y estamos viendo realmente que hay ya una desconexión, no ya entre dos procesos que surgen del 15M, sino entre dos poblaciones. ¿eh? Eh, y la española, desde luego, está sufriendo un proceso claro de rememorización, o al menos una parte de ella, la parte decisiva, que va a dar, sin duda, mucha ventaja, tanto en términos electorales como en términos de restauración de ese régimen puramente estatal del lado del Estado español. Great. Bien, esto eh, conduce a dos preguntas que quiero plantear, un poco difíciles que eh, y os lo voy a poner todavía más difícil, dándoos muy poco tiempo para responder, para dejar algo de tiempo para las preguntas del público. Las dos preguntas son las siguientes. La soberanía. Por, por más que sea importante recordar las ilusiones del Estado-Nación en la globalización, no obstante, esta es la idea de que los Estados-nación, en particular en Europa, no van a tener un poder en un mundo cada vez más globalizado. Entonces, mi, cuestión es, mi pregunta es, ¿podemos hablar de la soberanía en Cataluña, pero qué capacidad de acción da esta soberanía en un mundo globalizado? Primera, sobre la soberanía. Pregunta la dos. Tiene que ver con el territorio. Y tiene que ver con, hay muchos aspectos relacionados con el territorio, la memoria del territorio. Pero si la cuestión tiene que ver con gobernar un territorio, hay una manera de gobernar un territorio. Sin fijar fronteras fuertes, porque al fin y al cabo no puedes elegir con quién vives, solo puedes elegir qué relaciones tienes con ellos. Si la única solución son las fronteras fuertes, ¿cómo va a funcionar esto en un estado como Cataluña, que está muy mezclado? Entonces, soberanía y territorio. Estas dos preguntas. Y, y, y corto, ¿no? <risa> A ver, corto, para, no, para, para iniciar, digamos para dar respuestas que solo sirvan para iniciar el, el, la conversación final. Ah, es obvio que la soberanía de cada, de cada Estado individualmente hoy mmm, es ah, digamos ah, no puede ser pensada así, pero yo creo que ah, digamos, parte de eso que no veíamos es que… Ah, sigue existiendo un espacio para la soberanía estatal que es aquella que los estados del mundo monopolizan para sí mismos. Es decir, la soberanía sigue estando en manos del Estado, pero no de cada Estado por sí solo, sino de los estados del mundo que se reconocen como tales y que… Y eso quiere decir que dos cosas para mí. Una, que digamos, engendrar o hacer nacer o lo que sea, otros, otros y nuevos estados es muy difícil, cosa que a mí, digamos, no me preocupa especialmente porque no me dedicaría a luchar toda la vida porque haya más estados y más soberanías individuales, pero sí que, y me parece más preocupante respecto a lo que queremos pensar aquí, también limita desde este monopolio de la soberanía la creación de otras soberanías posibles que no son, necesariamente estatales, sino que son de otros tipos, como el ejemplo que ponía ¿no? Santi del, del confederalismo democrático, de otro tipo de alianzas que obviamente sin soberanía no son nada, porque solo pueden ser entonces contrapoderes o resistencias, que es lo que hemos sido durante mucho tiempo los movimientos globales, etcétera. Entonces, la pregunta por la soberanía no es tanto ¿no? por la soberanía individual de los estados, sino por el monopolio de la soberanía política por parte de, las, de los estados y la dificultad para pensar otras formas de, de soberanía, de soberanías compartidas, por ejemplo, como se ha hecho ¿no? en algunos movimientos, etc. Esta sería un poco la primera respuesta, así muy rápida, a la primera pregunta. Y el tema fronteras es lo mismo, ¿no? Tampoco es una cuestión hoy de fronteras individuales. Europa es el gran ejemplo, ¿no? Europa no es, uh, digamos, es un conjunto de estados que, que cuidan, protegen y, y, ¿no? y financian entre ellos una gran frontera, que es la frontera europea, que obviamente pasa por fronteras particulares, pero que la que da existencia a cada una de esas fronteras particulares es la frontera europea en cuanto tal, no allí donde hay Europa y no hay Europa, como muy bien sabemos, ah, pues en el, como muy mal sabemos cada día en el Mediterráneo y en, tanta, y en tantas otras. Entonces, bueno, Claro, pues, Daría igual que Cataluña tenga más o, menos, más o menos frontera en sí misma mientras pasara a participar de la gestión de esa frontera común que es la frontera europea, cosa que me parecería digamos, una, una, un mal resultado de un proceso que para mí sí si tiene intereses por otros aspectos más de, de, de desestatalización, ¿no? de puesta en cuestión precisamente de esta condición de los, de los Estados-Nación. Pero ahí ya me pondría a discutir con Sandy y mejor que primero te responda a, a tus preguntas. Bueno, lo que, has, lo que has explicado yo creo que coincide bastante con lo que yo puedo decir. Soberanía, soberanía y territorio, soberanía y territorio se unen allí donde eh, de pronto vemos, como en los últimos años, que precisamente eh, Europa se eh, convierte en una Europa de refugiados porque no permite entrar a los refugiados, porque en efecto las eh, fronteras adoptan una, una presencia y una consistencia que parecía muy negada precisamente por el pensamiento posmoderno y este cosmopolitismo de derechas y de izquierdas que pretendía que se podía construir un, un sujeto eh, soberano, colectivo, universal. Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con el cosmopolitismo porque las, las luchas se dan, en efecto, en las cortas distancias, las cortas distancias son muy peligrosas, el capitalismo y el capitalismo globalizado por el neoliberalismo es quizá... Eh, el orden eh, económico y social más abstracto que ha existido nunca en el sentido de que el lugar donde vivimos y el lugar donde se deciden nuestras vidas están más lejos, yo creo que eso es la historia… La, la distancia que existe entre el lugar donde vivimos y el lugar donde se decide nuestra historia ese lugar donde se decide nuestra historia está cada vez más lejos eso yo creo que lo entienden la mayor parte de los, de los sujetos individuales mejor o peor preparados políticamente y todo se juega en las cortas distancias y en las cortas distancias hay, hay muchos peligros, en las cortas distancias la gente se disputa territorios pero en las cortas distancias también bien se comparten los, los territorios. Quiero decir que lo que vemos con la crisis de los refugiados es el peligro de todos los discursos eh, de, de derechas o de extrema derechas muy conservadores que están precisamente hegemonizando categorías como protección, seguridad o cuidados, pero de manera, de manera eh, excluyente, que están reivindicando las cortas distancias frente a esa larga distancia del, del capitalismo globalizador. Y eso nos ha convertido a los europeos en refugiados. ¿Por qué? Porque refugiarse es una palabra que viene del, del latín y quiere decir huir hacia, hacia atrás. Los refugiados que llaman a las puertas de, de Europa no están huyendo hacia atrás, están más bien huyendo hacia el futuro, buscando un futuro mejor. Cuando levantamos esas fronteras declarando que, en efecto, soberanía y territorio coinciden en los, en los estados eh, que han eh, encontrado un acomodo eh, desigualmente favorable en el ámbito de la globalización, cuando se erizan esas fronteras nos damos cuenta de que en efecto todas las, las luchas se están produciendo en la corta distancia y que eh, tanto en la soberanía como el territorio están en disputa y hay que disputarlos en las cortas distancias. Gracias. Ahora voy a, Vamos a abrir el turno a algunas preguntas. Hay micrófonos, si no yo puedo. Ah, sí, hay un micrófono ahí. Veo una pregunta aquí y una detrás también. Vamos a dar el turno a estas dos palabras. Mi nombre es... Eh, bueno, no llega bien el audio. Eh, eh, por suerte, mi mujer vive en España y puede explicar algo más. Pero tengo una motivación y es que puede que no haya... Posibilidad de hablar más allá del Estado-nación puede llevar eh, siglos a los nacionalistas seguir trazando las fronteras. Perdonad porque el audio no llega bien. Más allá de los Estados-nación. Eh, eh, y la cuestión es la ciudadanía europea, a pesar de todo lo que habéis dicho, necesitamos estados, el gobierno español, no las instituciones de la Unión Europea. porque la ciudadanía europea no tiene una eficacia real. He tenido que escribir un libro sobre la cuestión y cogí el discurso... Es del gobierno español y era totalmente diferente. Las actitudes del Estado español eran muy progresistas en aquel momento. El derecho a la libertad de movimiento, la ciudadanía debía ser el actor clave. En todas las políticas europeas, ninguno de los otros gobiernos entendían qué es lo que se estaba proponiendo aquí y cuáles eran los intereses económicos que había detrás de estas propuestas. Y se pasó por encima de manera muy rápido. Creo que parte de la salida de esta crisis sería reconocer que tenemos ciudadanías de múltiple nivel y para los intelectuales en España, tienen que recordar al gobierno de que tomaron la iniciativa para ir más allá de los estados nación de aquel momento. Y esto es algo que pueden reconsiderar y quizás re volver a proponer. Gracias. Muchas gracias. Ha sido claro e interesante. Había una persona detrás también que quería intervenir. Y luego podemos coger una palabra más. Hola. Mi pregunta, lo siento, tengo un poco de catarro, pero mi pregunta es si estamos hablando del contexto, del concepto más allá del Estado-Nación o estamos hablando de pequeñas unidades, por así decirlo. ¿Cuál sería entonces el elemento unificador? ¿Sería la cultura? Y si la cultura es el elemento unificador, ¿entonces qué significa cultura? Y no puede llevar a, la, a un concepto intolerante porque eres una unidad pequeña, es tu cultura lo que te unifica, entonces cómo se gestiona la tolerancia hacia cualquiera que venga de una comunidad fuera de esa cultura. No es un concepto que de alguna manera va contra la democracia o, o hay más democracia pero esto supone menor tolerancia. Gracias. Y la tercera palabra, o queréis escuchar las, pre las respuestas primero. Creo que hay alguien ahí, no puedo ver bien por las luces. Sí, está llegando el micrófono. Lucas con el micrófono. Hola, buenas tardes. Eh, me llamo Rosa. Eh, quería, bueno, mi pregunta es, eh, quería preguntaros vuestra opinión sobre... ¿Qué pensáis cuál es la razón de que sea este el momento preciso en el que precisamente se están rompiendo todas las fronteras por eh, la cantidad de seres humanos que necesitan buscar... Un lugar eh, seguro y, como decíais, con eh, esperanza en el futuro, cuando todas las circunstancias, tanto sociales, climáticas, políticas, eh, económicas, están rompiendo todas esas fronteras que parece ser que se han mantenido durante eh, prácticamente siglos, que parecían invisibles y que de repente ahora, donde parece que el mundo es más globalizado, emergen como si hubieran eh, aparecido de la nada. Y también quería preguntaros, precisamente por lo que antes comentabais, que me ha parecido muy curioso, la vanguardia antropológica social que se generó a nivel europeo, mmm, reflejando el 15M, el movimiento que se dio en España. Si no es posible que la represión que se esté viendo sobre eh, la emergencia de la nación catalana ante el Estado, eh, bueno, pues en cierta manera opresor, no se esté cogiendo de reflejo también eh, esta represión tan potente eh, sobre, sobre esta nación catalana para eh, hacerlo precisamente eh, como un reflejo a nivel europeo para que eh, se tenga en cuenta hacia dónde no van a permitir estos estados opresores eh, que el pueblo eh, camine. Gracias. Gracias. Bueno, es mucho. No tenéis que contestar a todo, pero bueno, las partes que os parezcan inspiradoras. No, Uh, bueno, hago una respuesta un poco general y, y luego Santi también, así no vamos pregunta por pregunta. Bueno, digamos enlazando preguntas, pero um, en la pregunta por el más allá del Estado-nación, este beyond, no creo que ha sido la mirada. Classic, o sea, la mirada a partir de la cual esta ciudadanía europea, ¿no? este espacio europeo, también no solo europeo, sino todos los organismos o formas, digamos, de organización internacional después de la, Se de la Segunda Guerra Mundial, conjuraron ¿no? la, esa geopolítica de los estados uh, y sus guerras. ¿no? Porque de hecho, la, la, la construcción de transnacionalidad o de supranacionalidad Está, es, es también, digamos, una, una geografía de la guerra conjurada, ¿no? no de, entonces, digamos, se construye sobre eso y yo creo que el estado actual de lo que está pasando y creo que tiene mucho que ver, y aquí enlazo con la última, lo que está pasando ahora en España-Cataluña, con lo que es la resolución final hasta ahora de lo que es la Unión Europea, es que al final, más allá del estado-nación, por lo menos en Europa, lo que hay es un club de Estados-Nación. Es decir, más allá del Estado-Nación no hay otra cosa que Estado-Nación, convertido en un club de Estados-Nación. El fracaso político de, la, de una construcción europea ¿no? que de algún modo des, des, deshiciera ¿no? y coaligara y, y federada, federara modos de ciudadanía, ¿no? de solidaridad, de, de, de territorialidad postestatal, no ha resultado ¿no? y lo que tenemos hoy es un club de estados altamente violento y aquí creo que habría que recordar el caso griego ¿no? y o sea que de algún modo si hacemos esta no está este escenario sureuropeo que yo creo que es no sé si una vanguardia pero es claramente un laboratorio europeo con, ¿no? hasta dónde puede aguantar grecia hasta dónde se puede a, a reprimir o, o no o imponer en este en el caso español catalán el, ¿no? el estado español tal como Tal como, tal como desea persistir, pues son claramente, para mí, síntomas claros de este de que más allá del Estado de la Nación solo hemos construido un club de Estados-Nación que se protegen entre sí y su, y su moneda. ¿no? Esta es una, una cuestión. Entonces, para mí la pregunta, digamos, es más por el más acá del Estado-Nación, que en inglés no sé cómo es al revés de billón, pero ¿no? el, el más acá del Estado-Nación, es decir, el más acá no particularista, no el, el del repliegue ¿no? en, lo, en lo particular, localista y tal, sino el más acá, es decir, la, la, las distancias próximas de esa politicidad, ¿no? esa, esa, esas geografías políticas que se construyen desde, las, ¿no? desde los tejidos, desde, ¿no? desde todo lo que son, pueden ser formas de, de vida en común, de vida política y de articulación política de esas, ¿no? de esas, de esas formas um, capaces de, de algún modo de desestatalizar, no por, no por arriba, sino por abajo, y construyendo desde ahí otros modos de articulación política, que creo que hay mucho ensayo de eso en nuestro presente reciente. Y también recuperando memorias ¿no? y tradiciones de muchos tipos que en este país también han sido especialmente importantes desde el municipalismo a, pues eso a libertario hasta formas de confederación de formas ¿no? y territorios que creo que ahí es donde tenemos que ir a buscar realmente um, digamos, maneras de, de, de situarnos hoy. Digamos, en, esa, en esa Europa fronterizada respecto a sí mismo y respecto a los demás. Y entonces ahí la cultura, uh, la cultura ya no es una cuestión precisamente de luchas particularistas entre unos y otros, por lo tanto alimento de los nacionalismos uh, culturales, sino que la cultura es básicamente la práctica colectiva a través de la cual Desarrollamos formas y maneras de vivir juntos y de aprender a vivir juntos. Eso es la cultura. ¿no? La cultura también desnacionalizada, -des desfronterizada, es eso. ¿no? Entonces, bueno, yo iría a, esa, a ese más acá que nos permite estar en esos sentidos de lo político y de lo cultural de esta, de esta forma. Pero lo digo, lo dejo así muy rápidamente para, para pasarte a ti la, la palabra, Santi. Gracias, bueno, yo creo que sí que hay algo más allá de, de los Estados-Nación y es un, un imaginario global compartido que es algo así como el reverso y el reflejo eh, de la de la propia globalización eh, económica, que es también tecnológica, que es también consumista. No olvidemos que, que el consumo dominante es el consumo de las clases dominantes o de las naciones dominantes y eso se… Yo lo he vivido de una manera muy clara en, en el contexto de las revoluciones árabes. Poblaciones muy, muy, muy jóvenes que no tenían ninguna soberanía sobre su propio territorio, apenas si tenían alguna soberanía sobre su propio cuerpo, y que vivían con una enorme frustración la desproporción, la desproporción que que existía entre lo que podían representarse, lo que podían imaginarse y lo que podían hacer. Yo creo que una de las causas de todo el malestar que ha sacudido eh, al mundo árabe eh, en los últimos años tiene que ver con esa, con esa desproporción con el imaginario que haya más allá de las naciones. ¿Y, ¿Y por qué ese imaginario genera frustración? Pues precisamente por lo que decía la, la, la persona que ha intervenido en último lugar, porque de pronto descubrimos eh, las fronteras. ¿Qué ha hecho Europa? Europa para mantener ilusoriamente, al menos en voz alta, el proyecto ilustrado universalista de derechos humanos, lo que ha hecho ha sido eh, externalizar, externalizar la la represión, no solamente a eh, bombardeado o intervenido en otros países cuando ha hecho falta desde luego también económicamente sino que también se ha dedicado a externalizar la represión eh, hablamos de los refugiados porque en el caso de Siria son millones de personas las que se han desplazado, aunque solo un 14% han llegado o han intentado llegar a Europa, pero es verdad que eso ya existía, esas fronteras esas fronteras invisibles ya existían desde antes de la llamada crisis de los de los refugiados. Y entonces, ¿en qué consiste la soberanía y la territorialidad de Europa? Básicamente en encontrar siempre procedimientos externalizando la represión, encomendando al gobierno libio o al gobierno tunecino o al gobierno egipcio la represión de los flujos migratorios, externalizar la represión para poder seguir. Eh, alimentando un, un, una ilusión de, de ilustración universalista que eh, de pronto choca abiertamente contra esas fronteras que, que se levantan. Y en este sentido, yo lo que sí que creo es que es muy importante... Eh, que nos movamos en los dos niveles, en ese más allá de un, de un imaginario que genera mucha frustración allí donde políticamente no se resuelven los problemas concretos de los, de los ciudadanos y en esos territorios, en esas cortas distancias, donde es muy necesario entender, como decía Marina, que la cuestión básica de la globalización es no solo la pérdida de, de derechos civiles, eh, con esa desdemocratización que estamos viviendo en todas partes, sino con la falta de soberanía sobre los propios cuerpos y sobre los territorios más cercanos. Y es ahí donde, en consecuencia, también en términos culturales tenemos que, que trabajar. Maravilloso. Creo que tenemos que poner fin a, esta, a la discusión de hoy. Después de estas intervenciones tan ricas, me gustaría decir algunas cosas un poco evidentes, pero que creo que merecen decirse. La primera, con los. Hemos nombrado una y otra vez la violencia del Estado. La hemos nombrado para condenarla. En segundo lugar, algo también muy evidente, pero que creo que merece ser dicho, es que hemos expresado a través de la performance, la importancia del diálogo y de la discusión que esto es algo que no sucede mucho entre los políticos en estos momentos y la tercera cosa evidente que ha sucedido aquí pero que creo que merece ser dicha es apreciar las ambigüedades y las incertidumbres de la situación que no se resolverán a través de la imposición de la ley o el uso de la fuerza. Creo que cada una de estas tres cosas, tan simples como son, como las he dicho, son eh, logros importantes para la discusión de hoy. Esta es mi manera de agradecer a Marina y a Santiago y a todos vosotros por participar de la discusión. También agradecer a los intérpretes que están trabajando muy duro en esta sección. Y me gustaría ahora pasar el micrófono al siguiente mesa que va a presentar Daphne, parece ser.